Y el candidato que les propongo que acompañemos es el presidente Julio María Sanguinetti. Porque además de ser el gran capitán del próximo gobierno que tendrá un partido muy difícil, créanme que el próximo gobierno van a ser cinco años muy difíciles y tiene sobradas condiciones para ser el capitán de ese, de ese nuevo gobierno, porque el Frente Amplio ha dilapidado una bonanza económica que hemos tenido como nunca, y lamentablemente tenemos indicadores negativos como nunca, como por ejemplo en seguridad y en educación para nombrar a los dos más graves y a los dos que más, que más nos duelen. Y justamente lo que necesitamos es un líder probado en decisiones y en momentos difíciles que nos marque el camino a seguir y nos ayude a evitar conflictos que son inminentes. Nadie puede ni debe quedarse cruzado de brazos frente a esta dolorosa realidad que nos toca, y esa es precisamente la señal que el presidente Sanguinetti nos está dando con este retorno. no importa la edad, no importa el nivel socioeconómico, personal de cada uno, el autocomplacernos con excusas simplistas no, no es el camino. ¿no? A veces hemos escuchado que yo ya no estoy para la militancia, que no necesito participar en un movimiento político, que conmigo cuentan con el voto y nada más. No, debemos dejar, creo yo, de lado estas, estas excusas, este, y ver ese ejemplo que nos está dando Sanguinetti, que dejó de lado el calor y la comodidad de la producción intelectual para pelear en una arena sumamente compleja, donde el partido de gobierno además se siente débil, se sabe débil, siente que puede perder la elección, y con un animal herido va a, a tratar de dar una batalla cruel para no perder el poder. Y créame que este va a ser un año duro, va a ser un año muy duro, que requerirá de nuestros mayores esfuerzos. Y les pido que nos acompañen, como la noche de hoy, como las veces anteriores, con todo lo que se va a venir. Y que le den prioridad a las actividades que vamos a llevar adelante. Será intenso, será un año muy intenso, pero créanme que allá el último domingo de noviembre nos vamos a mirar a los ojos... Y nos vamos a decir, el cansancio, el esfuerzo, el trabajo, las horas que dejamos de atender a la familia paramilitar, valió la pena, valió la pena. Créame que el último domingo de noviembre nos vamos a abrazar y vamos a estar celebrando porque vamos a tener la oportunidad nuevamente de tener al Uruguay en un lugar donde nunca debió dejar de estar. Y el presidente Sanguinetti nos asegura un cambio en paz que será el próximo primero de marzo del año 2020. Y es por todo esto entonces que creo firmemente que el doctor Sanguenti tiene la experiencia, el conocimiento y la visión para ayudarnos a construir un Uruguay de oportunidades para los próximos 40 años. Es por ello que les pido que nos acompañen en esta tercera cruzada de él, que para muchos de nosotros, el otro día lo recordábamos con Silvana, para muchos de nosotros va a ser la primera vez que podamos votarlo, porque no hemos tenido la oportunidad antes de hacerlo. Los invito entonces a que me acompañen en este gran esfuerzo, que pongamos la actividad política este año como prioridad, y créanme que es crucial. Créanme que si quienes estamos en la oposición no tenemos éxito este año, la película que estamos viendo en Venezuela, esa película de terror que vemos todos los días, la vamos a ver acá muy pronto. Yo los invito entonces a que salgamos a buscar a los colorados, a que vuelvan a casa, como decía Hugo de León en el 2009. Y vamos a ir a buscar a Hugo, y vamos a ir a buscar a Pedro y a los miles de colorados que andan por ahí y que quieren que volvamos a gobernar. Así que por el país, por el futuro y por el partido, les propongo, vamos con el presidente Julio María Sanguinetti, vamos a más, ¡viva el partido colorado, viva el Uruguay!